Oh, oh, here I come. Oh. Bueno, siguen hinchando las pelotas con la normativa. Han caído varias escuelas de, de drones, eh, dando cientos de títulos, cobrando miles de euros. Por títulos totalmente, no sé si decir fraudulentos o inútiles. Todos los títulos que dan las escuelas en España, el 87% eh, no sirven para absolutamente nada. Nos toman el pelo en absolutamente todo, en todas partes. Y nadie lo detiene. Eh, yo estoy en un grupo que no voy a mencionar ahora, pero bueno, ellos saben de qué se trata. Es una joda esto de los drones, ya me pudrieron. Eh, hice la actualización porque DJI me tiene harto también. Fui con el vivo, que ya hice video sobre los terminales que se utilizan para los drones. Y como no tenía SIM, me dice que no había iniciado sesión. Y dado que no inicié sesión, no me dejaba volar. No me dejaba alejarme más de 50 metros. DJI sos insoportable. El mercado de los drones se está cayendo muchísimo para la gente que se dedicaba a vender. Eh, bueno, ahí están no van a vender nada porque lo, lo único que queda es esto este juguetito y todavía este juguetito con historias o sea ven lo que es esto no es un Cessna vale no es una avioneta de media tonelada es un juguete siguen hinchando las pelotas vamos a ver ahora cómo está la actualización en el vivo porque lo quiero ver vamos a ver un poquito voy a conectarlo aquí a ver si lo ven tu, tu, tu, tu, tu. Madre mía, ahora va a decir que obviamente no hay satélites, o bueno, va a encontrar alguno, algún poco que entre por la ventana. A ver si puedo. Esta cámara me va a, a ver ahí, ¿vale? Huella, huella, huellita, ¿esto cómo va? Está en verde, ¿vale? O sea que, vamos a ver si nos dice algo sobre... Bueno, saltó la actualización, pero no me dejó hacer absolutamente nada. Sesión no iniciada. Vamos a iniciar sesión. Inicia sesión. Inicia sesión. Escribe el mail. Son infumables. Eh, ahí. Vale, siguiente. Red of... Sí, vale. Que le dé... De... Que estoy de acuerdo con eso. Contraseña. De esto. A ver si se pone... Cambia tu contraseña. Aceptar. No voy a cambiar nada. Vale. Ya estoy adentro. Despega con cuidado. Papá, papá. Pa, pa. Y la actualización. Papi. A ver si se está descargando ahí. Actualizar. Download new version in data Papa. Bueno, ahora se está actualizando, ¿vale? Pero no iba a hablar de esto. Estaba. tengo un vuelo ahí. Y bueno, ahora lo voy a descargar. Cuando termine de actualizar. Y eh, voy a hacer el video y lo voy a subir. Que es de lo que se trata. De un pequeño vuelo. Y, y de ver cómo se quedaba frenado. Porque no había iniciado sesión. Es, es que dejo ahí, hermano. Oh. DJI, no sé qué piensa hacer. Yo creo que han vendido mucho menos mucho menos cantidad de drones. Una con la normativa española. O sea, ya eso. Y otra con el tema este de, de todas estas historias que tiene DJI. Hartos, ¿vale? Hartos. Pero hartos de verdad. Voy a salir de acá para ver qué está haciendo esto. Ahí está descargando. Ah, ja, ja. Downloading. New version. Vale, todavía le falta. Es lo que tienen que hacer. Ya saben que a veces hay que ir a la, directamente a la web y descargarlo. Pero bueno, en este caso se está descargando automáticamente. Va a demorar lo que demore. Y nada, esto se va a actualizar. Voy a sacar la sim. Voy a subir el video. Basta. Basta de tonterías. Entre a esa. Pegaso. Las escuelas de drones y todos los fantasmas que van detrás para chupar. Que lo único que hacen es joder a su gente. Hay que, están estafando a su gente. Y están chupando del Estado. Ustedes pagan impuestos para que después vuelva. Es, es una cosa increíble. Yo no sé si es genética. Si es el agua, el aire. qué es lo que pasa que están de la nuca, hermano. Así que nada. Lo que voy a hacer ahora. bueno Voy a subir esto. Un pequeño vuelo. Y... Y espero que devuelvan el dinero de todas las jodas que han estado haciendo todos estos meses. Aerus Camarus. Los principales piratas. Los principales piratas. Con una facturación que en el último video que subí hace unos meses era de más de 6 millones de euros. Estamos hablando de una escuela de drones. Más de 6 millones de euros de facturación. O de ganancias o de lo que quieran decirle. ¿A ustedes les parece? Y los ayuntamientos, policías comisarías y diferentes entes sociales metidos con ellos y negociando con ellos y sentados en una oficina con ellos. Es una puta vergüenza. Osvaldo, tráeme la pastilla y la quiero bajar con vodka, por favor.